¿Cómo encontramos la posibilidad de controlar eso que se nos puede ir de las manos? Con diálogo constante, no hay otra manera, pero no hay otra manera, y además estamos muy faltos de ese tipo de instrumento. Hay sitios en donde sí están, yo yo, por ejemplo siempre pongo el ejemplo de la Royal Society Británica, siglo, yo diría que siglo XVI probablemente, o finales del XVII, se crea un instrumento para que esa sociedad ponga junto todo eso y empiece a discutir, y ha sido un, vamos, una idea magnífica. Y eso es, en muchas sociedades estamos faltos de eso. Y hay que crear ese tipo de instrumento. Yo, yo no sé cómo se hace. Pero te recuerdo que la Royal Society, uno de los socios fundadores, el padre, de, el abuelo de Hasley o el Galton, también eran miembros. Y eran racistas pero redomados. Es decir, no basta solamente una institución. No, no basta, pero es necesaria. Al menos me parece a mí. O toma otra, toma la Academia de Ciencias Americana, en el que básicamente se esté haciendo lo mismo. ¿no? O es, es, es el sitio. Y no lo tenemos. En, en muchas sociedades no lo tenemos. Y así, así nos va. Así nos va. Porque son como discursos a distintos niveles que no se encuentran nunca. Son rectas paralelas. Cuando nos tenemos que cruzar, nos tenemos que encontrar en un punto, vamos, sin ninguna duda. Me parece a mí. Yo no sé si, si a lo mejor salís un poco del tema, pero es que ahora que estáis hablando eh, me ha venido a la mente una, una, vamos, una anécdota cuando recientemente he estado en Alemania acompañando al programa becas Europa y, y ahí uno de los profesores de la universidad eh, de Heidelberg. Eh, uno de los chicos le lanzó una pregunta sobre precisamente la cuestión de los límites eh, morales de la investigación que este señor hacía. Este señor era químico inorgánico eh, y bueno, en realidad pues, en su charla hablaba de generalidades, pero uno de los alumnos, uno de los becarios, le hizo esta pregunta. Y me pareció muy curioso, fijaros, porque eh, ese señor, que como os digo es químico inorgánico, él dijo, no, no, no, por supuesto, yo tendré que hablar con profesionales de otras áreas, empezando por la teología, la filosofía, y, y me llamó mucho la atención que este señor, eh, siendo científico experimental, la primera digamos ciencia especulativa a la que hiciera referencia era la teología. Y, y, y lo que quiero decir es que me parece que es verdad que, que en este país nuestro, para empezar, probablemente exista, un déficit de, de cultura científica en general. Yo siempre me he preguntado de dónde viene la desafección por la ciencia en España, pero también quizás un déficit de, de cariño y de atención hacia las ciencias especulativas. Y, por ejemplo, en un país como Alemania no se entiende una universidad sí, sí, sí, sí. que eh, carezca de una facultad de teología. Mientras que aquí en España pues es que nos parece como algo accesorio, ridículo, innecesario, etcétera. Y, y, y también en general, no solo en el mundo germánico, sino en el mundo anglosajón, ¿no? eh, eh, hay quizás una mayor valoración de, de las ciencias humanas y están más presentes precisamente pues, a través de instituciones como las que habéis mencionado, ¿no? la Royal Society, la Academia de las Ciencias, la Academia Nacional de las Ciencias en Estados Unidos. Eh, pero es cierto que... Al final, bueno, pues oye, cada hombre es libre de, de tener una forma de pensamiento y una institución per se no asegura, pero también es verdad que, por otro lado, es eh, necesaria y, y tiene que estar ahí. Y, y quizás pues, en un país como el nuestro pues, haya verdaderamente un déficit de este tipo de instituciones. ¿no? Y, y estaba pensando, a lo mejor esto es muy grandilocuente, pero que iniciativas como, como duda, estas conversaciones interciencias pueden aportar su pequeño granito de arena, ¿no? ya formando desde la base a, a nuestros alumnos para que sean conscientes de esta necesidad. Sí, si me permites, me gustaría abundar en algo que bueno, no lo ha tocado de pasada, ha insistido en ello Ángel, y que a mí me parece súper importante que es la cosa del, ¿cómo es? no sé cómo, muy bien cómo lo has dicho, como el sesgo sociológico el ser, hay, que, hay, que hay en el acto de la, de la investigación experimental. Eh, eso es cierto y además, desde mi punto de vista, claro, desde mi punto de vista es muy peligroso. Y me voy a explicar por qué. No tanto me da la impresión en el sentido que lo has dicho tú, sino en el sentido del viejo debate entre ciencia básica y ciencia aplicada. Es decir, es tan frecuente que después de que hay un descubrimiento, o alguien te pregunta tú en qué trabajas y tal, el siguiente, la, siguiente, perdón, la siguiente pregunta siempre es, ¿y eso para qué vale? ¿No? Y a mí esa, eso realmente es una cosa que, bueno, con los años he aprendido a, digamos, a controlar mi ira, pero, pero realmente me pone de los nervios. ¿no? Eh, y es verdad, esa presión la sentimos todo el tiempo. Seguramente no lo estabas diciendo desde el punto de vista que yo te estoy diciendo ahora, pero esa es una realidad, es decir, eh, ¿para qué vale? Pues mira, vale quizá para algo, el ejemplo de Faraday es el clásico, ¿no? cuando le contestó al ministro de Acción de británico que le británico entonces era inglés, porque no sé si, se podía, si el concepto de británico ya existía, le dijo, oiga, esto de la electricidad, ¿para qué vale? Y le contestó aquella frase famosa, mire usted, no sé para qué vale, pero estoy seguro que dentro de 20 años usted estará cobrando impuestos por ello. ¿no? <risa> Es un ejemplo muy claro. Entonces, ahí sí que, ahí sí que al menos desde ese punto de vista, te doy completamente la razón. Tenemos una presión enorme, enorme, para la aplicación. Y eso es peligroso, porque casi siempre las aplicaciones vienen de las preguntas. Entonces, ahí sí que me preocupa. ¿no? Ese, ese, ese... ¿Dónde está el límite entre la ciencia básica y la ciencia aplicada? Yo no lo sé. No lo sé. No... no, no... No soy capaz de, de darle una respuesta a esa pregunta. Y ese, esa presión social sí que la sentimos. Aunque seguramente no era por ahí por donde iba tu comentario. No, sé. no Yo no pensaba en los dos aspectos de la presión social. La positiva, eh, control ético de aquello que hacemos, y la negativa, ¿no? cómo determinadas líneas de investigación se financian y otras no. Claro, bueno, eso es, sí tiene más relación con lo que acabo de decir sí, yo. ahora.